Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos acá en la cancha de Vélez, en el Amalfitani. Hoy un gran partido Vélez contra Atlas por la división D de Futsalafa. Buenas noches. Buenas noches, como dice él. Para nosotros es una alegría inmensa estar acá en el Amalfitani, estar rodeado de velezanos. Nos venimos a acompañar. Este, por otro lado, tenemos el corazón medio partido, porque allá está jugando el triangulito. El triangulito va 1 a 1. Está 1 a 1. Es lo que Cony. me acaban de decir. Nosotros eh, lo transmitimos al triangulito el miércoles, que jugó un partidazo. Le ganó 5 a 1 Arsenal. 5 y a 1 Está a un punto de salir de la zona del descenso. Esperemos que hoy. Bueno, con este punto va saliendo, de a poquito. eso hay reme, reme, reme. lo que tenga, dale. Bueno. No, hoy estamos acá en, con Vélez, por suerte. Una transmisión más. Todavía Atlas no salió. Ahí están los chicos de Vélez también. Están todos. Están todos. Te, te vamos a matar. Ahí está el equipo. Están todos. No, la verdad es que la pasamos muy bien cada, cada vez que venimos. Pasen, pasen, pasen, pasen, pasen. Así que, bueno, ¿vos qué, qué podés decir al respecto? Yo qué puedo decir al respecto que, como siempre, en Hurlingham, para mantener... ...la línea de pensamiento y de trabajo deportivo... ...hoy se, hoy se corrió una carrera... Y si ...por la igualdad... Si ...participaron más de 3.000 vecinos y vecinas de Úrningham... ...ayer estuvimos este, charlando... En el con, Martín el campo, sí. ...con Martín Tufexian, ...con Martín que estaba recontra contento... ...porque ellos habían cortado ahí nomás la, la inscripción de 3.000 personas... ...pero daba para que se inscribieran más... ...vimos las filmaciones del video que nosotros hemos subido... ...y que agradecemos el material a la prensa municipal donde es impresionante, más de 3.000 personas que corrieron 5 eh, kilómetros, 10 kilómetros. 2 kilómetros. 2 kilómetros. La, y caminar también, pero la cuestión es que traían alimentos no perecederos, ponete delante de la cámara. diga, diga, tan diga. Amargo. Es tan amargo. Y vení, vení este, vos también, vení. Yeah. ¿no? Eh. Iban llevando alimentos no perecederos para los distintos merenderos que hay en Orlingham, los cuales también la Universidad de Urlingan, por suerte está colaborando dentro de eso la Universidad de Urdiná también como noticia importante está armando un parque un parque han traído paneles solares este, y demás para sustituir la energía es decir que ellos toman por línea claro. y van a liberar de no quién no te dice mira hacemos una fiesta gente. le vamos a mandar eh, un saludo a Tatiana sí. la, la mujer la mujer de acá del chino sí. el sí. técnico de vélez que me pidió que le mandemos un saludo saludos y Tatiana Va todo bien, ¿eh? Usted bueno. me está diciendo cualquier defecto que vea acá en la televisión claro. Usted no va a marcar Los jugadores no, no, no, no. de Vélez que los tengo acá Dale. Ariel, Ariel Minetti con el número 2 Maximiliano Bravo con el número 3 Joan Palavecino con el número 15 Brian Mandrino con el número 5 Alejo Mascarel con el número 6 Allá vemos al público de Vélez también Facu Ferreira con el número 7 Nahuel Rey con el número 8 Después, están viendo desde Mar Azul, ¿eh? Gu Guillermo Sanguinetti con el número 9, Federico G Giroma con el número 10, Mauricio Betti con el número 12. Ahí, ahí están llegando los, chicos de, de los Atlas. chicos de Atlas. Después está, después está Esteban, Esteban Escobar con el número 13, Matías Hur con el número 14, Santiago Pampín con el número 11. Y con el número uno, que, el, que contra Colegiales fue la figura, con el número uno, Nicolás Nogales, que se sacó todo. ¿De acuerdo? Así que esos son los jugadores de Vélez y rápidamente vamos a decir los jugadores de Atlas, con el número uno, Matías Sosa, con el número cuatro, Eric Licar, con el número cinco, Gustavo Schubert, con el número seis, Nicolás Picabea, con el número ocho, Emiliano Centurión, con el número once, Manuel. Olivera con el número 13, Matías Gómez con el número 14, Ángel de Rosa con el número 15, Franco Soria con el número 10, Julián Búfalo y voy a terminar con el número 9, Agustín Di, Gio Di Jacobo y con el número 3, Tomás Robles. Y me quedé vista. sin voz. Qué vista que tenés. Adriana, Mabel, Diotip, muchas gracias por darnos un saludo. Esto usted lo está viendo por la hora de Oglingan Deporte. ...a través del streaming de Facebook... ...ahí vemos a los chicos de Vélez formado para la foto... ...este capítulo de venir a Vélez... ...nosotros lo vamos a llamar Juega Vélez... ...perfecto, Directamente. ahí están haciendo la ...ahí la están foto. haciendo la, la foto lo, los chicos... ...bueno, esta es la fecha número 12... Contame. ...de la división D de Futsal AFA... Vélez contra Atlas, bueno, esto arrancó así La octava de Vélez ganó 6 a 2 La séptima de Vélez ganó 5 a 1 La sexta de Vélez ganó 1 a 0 La quinta empató sí. 3 a 3 uh -huh. La cuarta de Vélez perdió 5 a 1 Y la tercera que acabamos de ver Perdió 3 a 2, un partidazo que así podían haber sido cual 3 empatado, a 3 Sin problema Trae el cual. Y ahora la primera, obviamente que va a ganar <risa> el juez está llamando Allá los chicos de Atlas Están juntos Como arma a todos los equipos de futsal Estiramentándose eh, que van a dejar todo en la cancha ¿eh? Así que ahora vamos a ver El saludo El saludo FIFA En la transmisión vamos a decir también Qué cosa Vamos a decir cómo va, va el partido de, de Hurlingham Contra News. Hasta ahora por lo, que, lo último que tengo Van uno a uno pero hace un montón me dijeron uno a 1, así que puede ser que... No sabemos. Siga igual o otro, u otro presione, resultado. Presione, presione, usted por mi formación. Qué partido que le ganó Triangulito hace nada. ¿no? Qué partido, la verdad. Me alegro por ellos, ¿no? Por los jugadores, como se alegra por cualquier grupo humano, colectivo. Esto es para que la gente pueda pasar, decirle a, lo, a los chicos. Es para vamos. que la gente pueda Dejamos pasar, por espacio, eso la dejaron ahí. Para que después, como... Estamos charlando con el público... Acá están los chicos, enfocalo, claro. enfocalo a los chicos ahí, de Vélez, muy bien. Es un, ser... sí. es, un ser... es un servicio a la familia también, es un servicio, acá están los chicos, ahí nuevamente. Bueno, va a empezar el partido, lo mejor para Vélez, como siempre, lo mejor para el futsal, nos gusta el futsal, nos enganchamos con este deporte. Y por supuesto, es una alegría inmensa. ¿Está? A ver. Pará, pará, está el fotógrafo. Pará, vení, vení, vení, vení. Un saludo. Un Ahí saludo. Está, acá, muy bien. bien. Eres el fotógrafo de los jugadores de Vélez. Excelente fotógrafo de primera. Hemos visto sus fotos en el Facebook. La verdad, para recomendar. Ya voy a decir, si lo quieren buscar, los, muy favor. bien. Y la pelota la tiene Atlas, que parece que va a sacar. Finalmente, si lo quieren buscar es fotografía estudio H. Así. Estu, estu, estu. Fotografía estudio H y empezó el partido. Arranca, arranca, arranca y como siempre decimos que sea, que sea futsal, que sea futsal por la hora de Hurlingham. Y muchas gracias a todos por vernos. A todos y a todas, ¿no? Y nos está viendo también gente de Atlas. Agua Agustín. Ah, me están pidiendo sí. que pase el link. Están todos... claro, pasale, pasale, pasale, ahí va, pasale ahí va, Por a ver. favor, pasale Que la gente tiene derecho a ver sus colores Primer sarque de arco es para el Fortín, Una de las No muevas la cámara, gracias No quiero levantarlo acá Para que ocupe menos espacio el pie Así yo me puedo mover mejor La pelota la mantiene Vélez en mitad de cancha Yo voy mientras pasando el link A ver, a ver, a ver, a ver si la primera con confede. Ver, Ay. El señor Ariel Amabile. Hola, Fortineros Amargo. Te vamos a agarrar, bicho. ¿Todavía sube ese cuadrito? Sí, ¿no? Muy bien, también la gente de Atlas que nos está viendo. Se viene Ariel. No llega. Saqué arco para Atlas ahora. Lautaro Palacio y se Chicago. ¡Ja, hay de todo. Acá. Hay de todo, en hay de Facebook todo. Muy todos bien. miran. Nosotros no tenemos drama. A todos les gusta el futsal. A ver. Bien, Vélez apretando. Se viene Vélez con Guille. La empaló para Fede. Y Atlas que quiere salir. Guille que recupera. O Toca con el arquero bien. para atrás. Bien, Vélez, bien, Vélez. ¿Qué hace Julio? ¿Qué me pasó? Se me cayó la, la cámara, Julio. ¿Qué quiere que tenga? Sabes que yo no sé mentir, soy un tonto. Estaba ajustando el pie y se fue al Se viene Vélez, se viene Vélez. El primer remate de Brian y pega y se va el córner. Córner para el Fortín, córner para Vélez. Saludos, es Julio de ya está prendido. Vecino de Burlingame, destacada persona, lo desafió a Martín Tuflex. Bien, anoche, con una propuesta de deporte, Martín le contestó que si consigue lo Fórmula 1, eso que vio, hace lo que pedía. Una noche muy buena ayer, la verdad, la nota con, con Martín, espero que se haya sentido tan cómodo como nosotros, este, con su disposición de escuchar. Se viene Vélez por la primera, ahí está, Uy, y que cobró. ¿Qué Tiro libre para el Fortín, tiro libre para Vélez. Y ya que está Julio, hoy estuvo Julio con, con Belgrano, él está con Belgrano Futsal. Sí. ¿Y, y, Belgrano, y Belgrano ganó la quinta 9 a 4, con intervención como técnico. <risa> como intervención como técnico de Julio. Y ganó la cuarta 8 a 7 también, que dirigió él. Así que las dos categorías que dirigió. Julio. Cuarta si y quinta Julio, de grano. Que si futsal... está para festejar, sabés que tenías que traerte las empanadas, Julio le ganaron, Julio. Le ganaron a quinta de los a pibes. Ver, a ver Vélez. Se viene Vélez. Bueno. La pelota que pasa. La pelota pasa al frente del arco. Situación de riesgo para Atlas. Todavía no pasa nada. Está frío el partido. Frío el clima, terrible. Siempre le digo a la gente, mientras uno habla de, de futsal o de deporte, le digo, recuerden tres palabras, cambio climático irreversible esto no es un mal invierno va a ser así Atlas que saca Arquero, jugador Vélez que Vélez que hay que presionar ¿eh? hay que presionar, así Eso, la pierden Ahí. anticipar, cortar se resbala un jugador de Vélez corta Ariel abre el marcador la visita abre Atlas 1 a 0. El que hizo el gol de Atlas quedó solo, solo frente al árbol. Ariel. Ariel que no parqueo. la pudo sacar. No la pudo sacar. Abre el marcador, falta un montón. 17 minutos para terminar el primer tiempo. Gana Atlas 1 a 0. Saludos a todos los que nos ven. Como decimos hoy, y sí hay algunos, algunos televidentes medio malditos que se ríen. Faltan tres minutos. Faltan tres minutos en Urlingham Sigue uno a uno el primer tiempo entre Urlingham y News. Para los que nos ven y quieren saber también cómo le va el triangulito. Uno a uno, faltan tres minutos. ¿Eso está confirmado? ¿Es la bola que está tirando? No, me lo están diciendo, me lo están diciendo. Entonces está peleadito el partido. Se viene Vélez para empatar. Se viene Vélez para empatar, toca para atrás. El remate. Ahí. Bien parado el arquero, lo encontraron. Hay que subirlo, hay que subirlo para.. Hay que subirlo, subirlo, subirlo, subirlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí. Bien atlas, bien atlas, eh. Bien la cobertura de Fede. En el partido anterior el de decir, en el arranque a veces le pasó lo mismo, decir. Lo agarran en trío con la defensa. Después ya se van a cerrar. Vamos, Ville, vamos, Ville. Además, esto recién empieza. Falta de Ariel, cobran. Tiro libre para la visita, tiro libre para Atlas. Yo, ¿Qué es entre la gente no 3.000 personas salían a correr con el frío que hacía, por favor. Llevaron alimentos perecederos para distintos <risa> merenderos que hay Y esos merenderos lamentablemente existen por esta hermosa situación económica bueno, en la que estamos. Si no, no existiría. la gente comería en su casa. Le mandaron un saludo hoy desde la FIFA está? Mauricio cuando oh, salía. Sí, sí, lo vi hoy. Che, qué, qué, qué lindo, Los bonitos argentinos, tan pendientes, los saludos. Bueno, pero acá el remate de Atlas y bien la respuesta, la primera respuesta de Nicolás Nogales, mal corner. Vamos, vamos, vamos que esto recién empieza. Esto recién empezó. Atlas se arma de vuelta con jugada hacia atrás, van a volver hacia atrás. Claro. Es un partidazo porque. ¡Upa! El remate por arriba del travesaño. Otra más de Atlas. ¡Ojo con el tres! Interesante lo que es, un tiro de media distancia, no habitual en el futsal de tanta distancia directo hacia el arco. Sale Vélez desde atrás. Vamos Vélez, vamos Vélez, vamos Vélez. Brian, Ariel. Brian de vuelta. La abre con Matías. Se viene Matías el remate y pasa de vuelta la pelota por toda el área. Y le saque de arco para la visita. Vamos a presionar, vamos a presionar un poquitito. Muchazo. Bien ganada, ahí se le escapa. Lateral en mitad de cancha para Atlas. Bien vele, bien vele con la marca, vamos. Bien, bien, Maxi, bien, Maxi. Está muy bien, hay que cerrar. siempre estamos acá en el estadio Amalfitani. Bien, bien, bien, Una noche más acompañando a Vélez. La pelota en largo y ahora sale Vélez de abajo. Ya estamos armando la hora de deportes de julio, va a salir por el 8 o 9 de julio, porque el 14 es mi cumpleaños y claramente no pienso hacer nada. Se viene Vélez. Qué vago, loco. <ríe> Pacu Ferreira. Facu Ferreira. Facu Ferreira y piso, el trabe, el trabe, trabe, trabe, pelota de Vélez. Y bravo, tranquilo, paciencia, faltan 13 minutos. Buscaba la línea, no la encontraron. Y hola Fede. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Está empatando el triangulito, Jani Está empatando uno a uno. La primera. La pelota para acá sale? Ahí está Saca. Hoy sí que estamos bien, bien pegados ¿eh? Estamos bien <risa> Si el otro día transmitimos desde arriba de una... <risa> desde un tacho de una mesita de bar Batimos todos los récords de, de Pelotazo para acá Avisamos que la hora no fue no Entrenamos Vamos el número 3 Saca, sale Atlas, quiere salir, a ver Vélez lo tapa, bien Bien recuperada, se viene Vélez, vamos Vamos, vamos, que es esta, vamos, vamos Vamos, que es esta, vamos Matías Vamos Matías Gabriel, la hace medio, y Lo lo deja ¿no? Se viene el remate Y Uy. lo encontraron a la arquero De vuelta Lo encontraron al arquero de vuelta Y se viene no, no, no, el sí. corner Corner para el Fortin que ya se hizo Facu se viene Matías y el arquero se empieza a hacer la figura del partido el arquero de Atlas eso quiere decir que Vélez lo está bombardeando Pacu vamos que ya entra vamos vamos que ya entra hay que tener paciencia hay que tener paciencia juega Vélez La rebotaba Maxi. La recupera Atlas. Tiene que salir a apretar ahí. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Le queda, le queda, le queda, le queda, le queda, le queda a Matías. Y la el la arquero manquera. de vuelta bien posicionado en el arco. Sale Atlas, sale Atlas. Se resbala, el, debil, el jugador de Vélez se resbala, a cortar, a cortar se viene se viene Atlas, sigue la pelota, no se va, y gana un lateral en ataque la visita. Juega con el 10 hacia atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que le gana, vamos, que le gana. Ahí le ganó, ahí, ahí, ahí le gano, le queda a Maxi. Maxi que lo buscaba, Facu. Corta la pelota. Vamos, vamos, vamos, vamos, que si lo subís le gana. Bien ganada. Bien ganada. Ahí, que no se vaya. Maxi. Bien la respuesta de Atlas también al piso. Lateral para el Fortín, ahora mitad de cancha. Vamos, vamos. Vamos que queremos bailar la chola. ¿O no? ¿Se viene Matías, se viene Facu el remate ahí. Bien la defensa de Atlas, eh. Hay que entrarle, hay que entrarle, vamos. Facu. Facu, decido, sí, lo... Facu sí, Facu sí. El arquero de vuelta, está bien parado. Bien parado. No puede tantos minutos el arquero. Ahí, sí, no, me no, parece no, que... No es que no, Para mí para mí fue falta, pero bueno, a veces que para los árbitros no. Para mí fue falta. ¿eh? ¿Vos cómo la has visto? No la he o sea, visto. El bar, ¿no? Ah, es ¿verdad? <risa> verdad. Ah, claro, porque ¿qué pasó con Uruguay? No me vengas a <risa> gastar piedra. ¿Qué pasó con Uruguay? Cu ¿Cuatro bares? Cuatro bares. Y, y bueno, y Argentina y Argentina el martes con Brasil no van a meter diez no bares. 10 Diez bares no van a meter. Desde ese punto de vista puede ser. Terminó el primer tiempo, 1-1 el triangulito con News. Estamos en... ¿Vos te pensás que somos en una cancha nada más? Yo tengo enviado especiales, papu. Sí, Sí, es Federico, y eso que, que eso es Federico. Por el pancho que... y la coca, ¿eh? ¿Sí? Por el pancho ¿En y la y... no, coca. La verdad que, ¿viste? Brindar toda esa información que en el futsal no existe. Claro. el fútbol de primera. Cancha no sé si hay esa información porque nos estamos tirando de dos partidos en simultáneo en el momento con gente por todos lados ay nene bueno, lamentablemente mi hija ayer jugó metió un gol no alcanzó, perdió 4 a 2 y empezamos a gritar que se vayan todos <risa> <risa> que no quede. ni una sola porque son femeninos femeninos, viste ni una sola es brava Connie Connie Connie metió un bravo. gol, pero.. A ver, pican la pelota. Pican la pelota, le devuelve Atlas muy bien a Vélez. Aplausos. A ver, le al alto. Ah. Se viene Vélez como. Maxi. A ver. Facu. Medio. Maxi, Matías. Mati, Mati con el remate. ¡Ay, mirá vos. mira buena. Vamos, vamos, vamos, vamos, arriba, arriba. Ya, ya se ve como Atlas metió un gol. Y ahora está. A la defensiva, digamos Más o menos Se viene Atlas va a buscar una contra Que Vélez pierda la pelota Y, y Vélez lo va, va, a ver, va a hacer este partido todo el tiempo Se viene con Facu atrás, atrás, de Se viene Vélez Vas a tener que buscarle Maxi. Mati Facu el también. Posición de pelota Para Vélez ahora Entra Mati. La pelota que no se va. Le... Falta. Bueno, la recupera. Ay. Hay que salir a cortar acá. Ahora hay que apretar acá. Sí, sí, sí, sí, sí, así eso, no... Listo. Ahí. listo. ¡Eh! ¡Le hacen la falta! ¿Cómo que no fue? Bien. Era falta, es era falta, fue. Importante es tener la jugada que no avance. Se viene Atlas. Situación también, se viene Atlas. Bien, bien, bien cortando abajo Lo frenaron bien, el 9 que Está abollando dando vueltas de hoy El 9 de Atlas en esa zona El 3 de ellos también lo tenemos identificado como buen jugador Cortó Alejo El número 6 se llama Alejo y se fue al corner Ya lo jugó Atlas Ahí viene Facu, ahí, afuera. Hay que con calma, con calma, calma. sabe que sí, Facu, sabes que sí, Facu, Facu, Facu, Facu, Facu, ay, mira vos, era buena la personal que hizo Facu, la pelota se fue cerquita. Está bien, Vélez. Está bien, Vélez. Bien, ahora cortó. Vamos. Bien. Mati, Facu de vuelta. Corta para atrás y juega con Maxi. Vélez tiene la pelota. Posición de pelota. Mati. Ahí está. ahí. Mira lo valgo. Pregunta cómo estamos de faltas. Yo entiendo que estamos iguales. Estamos en uno. Sí, se viene se viene Max. Gracias por vernos. Gracias a vos. ¿eh? Facu. No la pierda. toca para atrás no, eso, y está. Tranqui. Tranqui. Hay que asegurar la jugada. Alejo. Hay que sentirte fácil cuando acas, ahí la vas a dividir la pelota. La cubrió Atlas. La pelota que se va. Hoy juega lo llama Matías. Matías Maxi, Maxi, Maxi, querido. querido. Andamos bien, estamos acá en el Amalfitania, así que imagínate, salen con el jugador ellos. Hoy jugó Fausto. Ojo. Hoy jugó Fausto para Vélez en promocionales. Ganó, me parece. ¿Sí? Ese, los macaya y araujo de urling. Y el, y el viernes, y el viernes el me voy a comer Bondiola a Barrio Cartero. Creo que juegan de local. Ojo. El partido como va, está ganando Atlas 1 a 0. Arrancó el partido y a los cinco minutos se encontró con. No, una. no somos macaya y Araujo, somos el pollo de viñolo y gambetita no, la torre. <risa> o o Girald y... ¿Cómo se Sí, la torre de Gran Girald y el otro, ¿cómo se llama? El de los TV? Girald y... Barkey, y Ibarchi. Y de ahí que tomo, y de los dos te tomo Barchi y te tomo... Se viene Matías. Torre. Vamos a verle, vamos a verle que está por empatar, vamos. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Vamos Mati, vamos Mati. Juega Vélez, juega Vélez. Tenencia de pelota. Ahí, la recupera Atlas. La recuperó Atlas, se viene con el número 6. Cubre, bien, bien, bien. gana, gana Vélez la bueno. pelota. Complicado Atlas, Alda complicado. Torre, Torre empezó a tener respeto en un mundial donde él empezó a explicar, casi casi te decía previamente qué iba a pasar con un equipo, porque él ha sido jugador y como técnico te explicaba el armado de jugadas Muy ¿no? pero muy bien. Se sí, viene Atlas, la defensa de Vélez muy bien. No hay que perderla. El remate pero la pelota se fue, así que lateral defensivo para el Fortín. Acá dice, la categoría de Fausto ganó 7 a 1. Perfecto. Promocionales, me parece Fausto 2012, me parece Fausto. Okay. Se viene Vélez. Ay, mira vos. Se viene Atlas y Cuernito, Cuernito, Cuernito, Cuernito, Cuernito. Cuernito sirve, cuernito va. Se salva Vélez. Se salva Vélez. Se salva Vélez. Jugada complicada. Acá Maxi dice sí, es 2012. Perfecto. No estaba tan equivocado. Bajó la temperatura tremendamente. En Prefiero este esto y no bien. los 38 grados. Cuatro minutos para terminar el, el primer tiempo. Ganatlas. Solamente 1 a 0. Vamos, Vélez, vamos. Ponga huevo. Se va, viene Vélez, ahí va, está, va, vamos. Va, va, va, va. Sí, falta acá, falta acá. Al lado de la cámara. Tiro libre para Vélez. Vamos a ver, vemos al juez. Ya lo hizo Vélez el tiro libre. Se salió. La pelota en el medio. Tranqui, estamos tranqui, hace frío. Faltan cuatro minutos. Le faltan cuatro minutos. Parejo el partido. Se viene Vélez. Ya jugó. Vamos Vélez, vamos. Llegas, bien. Están jugando muy por acá, porque no se van a jugar por allá. <risa> se viene el remate. Juegan por acá. Y el lateral es para la visita. Y estás incómodo. Ahí está. Ahí está. Se viene Atlas. Bien. Por suerte la pelota al lateral. Todo bien, ahí el micrófono no estaba así, se había salido, pero lo pisé. No tengo que buscar un cosito acá para, para levantar el cable. Si no, bajate la campera. No, ya me voy a traer uno de, de allá de la ciudad de Yen. La pelota no se va, no se va, dale, dale, dale, dale, dale que no se va. Faltan tres minutos. Vamos, Vélez, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos Metiendo la patita Dale, dale, dale Que se están solos Listo, se va Chao Yo por estas cuestiones De necesidad técnica Estudio Y me fijo Permanentemente Quién Y dónde Fabrican las cosas Que uno necesita De tecnología Se viene Vélez no, Se viene Vélez Ahí, mira vos Falta mitad de cancha para Atlas ahora. Faltan dos minutos veinte. Ya se jugó. La ya jugó. Hay que robar ahí, hay que robar ahí. Ahí, la pelota. La pierde la pierde, la pierde, la pierde, la pierde, pero pierde. Después, después. Vamos que quedan dos minutos. Vamos. Salimos con Ariel. Jugavélez. La verdad, ha sido una jugada relámpago de contraataque Vélez. Acuérdense de esa, de esa tajada. si Vélez gana, acuérdense de esa tajada. se viene yeah. Fede con el remate. Bien. Yeah. Bien probado, bien probado. Y al corner Sí, porque también hay que, hay que, hay que probar de media distancia, probar suerte porque... Vamos, Guille, vamos, Digge. Ah, está Ille? tan, tan cerrada Ille. la... Ay. Está tan cerrada la deprisa, está buena. Hay que volver. Hay que volver. Claro, abrila. Que abrila, con abrila con Fede. Ahí está, bien trabado, bien ganado. Fede, dale, dale el remate. Vamos. Mira al arquero, mira al arquero la pelota que sacó. Déjame meterte un gol, arquero. ¿Qué quiere, <risa> bien el remate de Fede. Fede Giroma. <ríe> Empieza a hablar al arquero al costado. Otro remate de Fede y va uh, la pelota porra, al córner. Faltan 56 segundos. Te pones atrás del arco y empezás a cogerlo al arquero. Ay, ay, ay, ay, loco. Ariel, ay, la pelota se va. Saque de arco. Falta un montón, falta un montón. Vamos Vélez, vamos Vélez. A presionar, ahí. Cuidado, va muy rápido. Otro gol de Atlas, 2 a 0. La verdad, una muy, muy, muy rápida, Bien sincronizado y bien definido en la parte final digamos, yo pensé que venía demasiado rápido de por acá, y que igual quizás perder el dominio de la pelota nada de eso sucedió se dio tiempo para pasarla y vino el otro por el lado izquierdo y convirtió Fede, Guille vamos que falta un montón Ariel, Brian remate de Fede faltan 20 Ariel, Ariel, ahí. Cerca, cerca. Doce. Ahí. Va a terminar el primer tiempo. Y sí. Terminó el primer tiempo Gana Atlas 2 a 0 Cinco minutitos y volvemos Muchas gracias a todos no, por ver Queremos que la gente se entere No nos gustan los misterios Y no me gusta el tipo que te dice Yo soy el gurú de tal cosa Y nadie sabe lo que yo sé Eso me molesta Vamos chicos, vamos chicos Vamos, vamos Vélez. Vélez. Vélez Hablando de futsal Que es lo que nos entretiene Vamos Vélez Sarfield. Vamos Vélez, vamos Vélez Papá, vamos, vamos Acá van pasando todos los, todos los modelos. Ustedes van vigente, en la pasarela, van la gente. Bueno, la pelota va a estar en el medio de la cancha. Ya está. Le corresponde a Vélez comenzar el encuentro. Estamos en el Amalfitani. Vélez está cayendo 2 a 0. Irreprochable los dos goles de Atlas. Muy bien, muy bien. Esa es la verdad. Arrancó el partido. Arranca, arranca, arranca. Y como siempre decimos, que sea futsal. Aprende Fede, dice. <risa> Se viene Facu y dejo dos en el piso. Que te, te den una patadita con este frío, papá, qué dolor. Qué dolor. ¿Cómo va el, este, el triangulito de Iñuls allá en Hurlingham? Dos a uno pierde Hurlingham. Pierde Arrancó el segundo tiempo y gol, gol de hoy News. Hoy nos llamaron, recaliente, un tipo de News. Buena eh, transmisión. Contá, contá, contá. ¿Quién, quién me nos llamó? Un tipo a casa hace tres horas. Me dice usted, la hora de Urling, así le hablo de acá de Rosario. Me dice, van a pasar News. No, le digo, lamentablemente no, le digo, hoy pasamos Vélez. Ah, bueno, me dice el <risa> tipo. No, vamos a nada la ni le Ahí vamos a pasar Vélez, Atlas. Y acá dice Naju, Agustín, dice, dale Atlas. Gracias por vernos, Agustín. Saludos a toda la gente de tu club, de tu zona, de tu barrio. Espero que les guste la transmisión de la obra de Urlingan Deportes. Esto, estamos en este capítulo que se llama Juega Vélez. Perfecto. Ahí está con la asistencia. Bien, Me levanta. El número 6, en cambio. Recién arranca el segundo tiempo. La pelota de Vélez. Maxi. David gana Atlas 2 a 0. Le estamos diciendo a David Rivero. Mati. Muy buenos goles los dos goles. Ahí está. La, Aparte te digo una cosa la saca el arquero pega no el palo se, y se van a No se, Vamos Le deben al arquero que tienen Que no esté empatando el partido ¿no? Pelota al córner Primer córner para el Fortín Está al caer Está al caer ¿eh? Vamos, vamos Que hay que hacer rápido un gol Vamos Facu. Se abre Vélez hacia atrás, intenta, intenta buscarle la vuelta. Muy bueno el arquero de Atlas. Le deben al arquero que estén permaneciendo con el resultado que tienen porque tapó todo lo que tenía para tapar el tipo. Impresionante. Remate y el arquero de ¿eh? Otra vez. Eh? El arquero de vuelta y al corner. No, no sé cuál es el ángulo Le tira por abajo la garra, la tira por arriba la garra. Había que investigarlo con tiro a media distancia cuál es el, el ángulo él. Del... Vamos, Vene, vamos. Gaby a ah. Fiasche, dice. Gracias por la transmisión. Muchachos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Córner! Bien! Vamos, vamos! Y la presión. Gaby, ustedes tienen un arquerazo. Él los viene zafando, la verdad. Juegan bien, la verdad es que juegan bien también. ¿eh? No voy a ser injusto porque me gusta ver futsal. El remate y a las manos del arquero. Quiero. Tranquilo. Bochazo largo. Y la pelota que se va. Sale Vélez de abajo. Con Fuacu. Alejo, que lo quería buscar ahora, a Maxi y no salió. No, bueno. en general no tiene problemas, porque nosotros somos muy abiertos, tratamos bien a la gente, con buena onda. Es nuestra, es nuestra visión y nuestra versión de la vida, ¿no? lo tan largo. Charlar. Dar cuarto. Hablar un poco. Facu, vamos. Maxi. Ahí viendo, ¿qué va a pasar? Maxi, ahí... Uh. Mati, Mati, Mati, Mati, le gana, le gana. Le gana Mati. Ay, mira vos. Vienen ellos ahora. Viene Atlas. Y gana un lateral en ataque Atlas. Son, ah, bravos, son bravos. Son bravos, vienen con todo. Saladito, ¿eh? Ya se juega. La pelota de para el 8. La presión de Vélez que puede ser, a ver. Juegan para atrás para el arquero, el arquero el bochazo arriba. Y Bien, saca, perfecta. Maxi. La pelota que se va. Vamos, vamos, Vélez, vamos. Sí, sí, Mati, sí, Mati. El remate, Alejo. Matías, Matías Hurt. Gustavo Villarejo saludando. Saludos amigos, saludos Gustavo, ¿cómo andás? Gustavo querido. La pelota llega al arquero nuevamente. Sale Atla desde abajo. 17 minutos para que termine el partido. Y pelota para Vélez. Si vos observás los dos goles de ellos. No fueron en esta situación de juego en la cual recién ellos atacaron. Lo uso se es el contraataque y la velocidad. Sacarguero jugador Vélez. Puede ser, eh, vamos, vamos. Y está muy bien, Gaby. Todos elegimos un cuadro. Lo que, pero lo que nos une a todos es este juego, ¿no? El futsal. Es muy lindo y también nos gusta ver equipos que juegan bien. Como, como corresponde, como se juega el futsal. Ahí, dale. Pierde no. una pelota Vélez. Se viene Atlas. Final. Final. Final. Gustavo Villarejo dice. 2 a 2 Don Bosco recién vuelve alzado de, la de hoy partida. Faltan 6 minutos en Hurlingham. Y gana, y gana News 2 a 1. ¿Con quién jugó Don Bosco? No tengo ni idea. Gustavo, ¿con quién jugó Don Bosco? Buen partido de Atlas, eh. Sí. Bueno, Nicolás, hoy te convertís en héroe. Penal ¡Vamos, vamos, para ellos, penal para Atlas ahí va. ¡Vean el palo! Dale, dale, dale. Ahí está, dale. Ahora vamos, vamos. Ahí está, patía. Segundo, ¡ay, mira vos! Va. ¡Vamos, vamos! ¡A levantar, a levantar! ¡Dale! Pelotazo del arquero. algo pa para Vélez! A ver si se, si se despiertan. Y el resumen de la noche es que a la hora de hurling al deporte <risa> se está transmitiendo. Licha. Desde la Malfitania están jugando Vélez. Y Atlas gana. Atlas 2 a 0. Vamos Vélez, vamos Vélez. Ay. Partido complicado. Matías. El arquero, dos características de este partido. El arquero de Atlas. Espectacular, destapó todo. El partido no debería estar siendo así. Y por otro lado, el juego de contraataque en velocidad de Atlas. Porque cuando atacan, este, eh, así normal, avanzando completa, no son tan efectivos como en velocidad. Ahí. Ya le van a encontrar la vuelta Vélez, ya le van a matar a Vélez. Dice, Gustavo, dice que Don Bosco jugó con Urquiza. Quiere decir entonces... Bien. Vamos, Maxi. Bien. Estamos queriendo que salga el maxi. Para Quiero decir que Don Bosco y Uy empataron 2 a 2 con la información del señor Villarejo. Sí, Ariel. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Sí, tenemos el lindo de transmitir con el Facebook que ve las caritas y las cosas que te ponen la gente tío. está muy bueno te entretiene el rebate bueno. por arriba del travesaño Eille. sale Atlas de abajo y Vélez sale a marcarlo desde el arranque para tratar de ir hay que dejarlo a la no hay que dejarlo Uy, la Ay, pelota más por el lado del palo. costado del palo, papá. Ariel, vamos vélez. Trece minutos. Sacarquero jugador vélez. Futsal la pelota futsal. llega a Fede. Estamos en competencia de, de, de audiencia. Tranquilo, en competencia tranquilo. De audiencia. Con otros temas que no son el futsal. Y tenemos la mayoría absoluta. Pelota arriba. Ariel, Fede. Guille. Y... Vamos con Brian. ¿Sabés quién está viendo este partido? Ariel. Guille. Guille. Ay, mira, pega del ¿Sabés quién? quién está viendo? No, no, no, ¿sabés quién está viendo este partido? No, no ¿Alguien, sé. Alguien que acá en la cancha de Vélez se deslizaba por las banderas. Ah. Alguien que lo tiraban por las banderas de, la, de la bandeja de la popular. ¿Cómo se llama? Muy conocido tuyo. Tiene tu mismo apellido. <risa> Empieza con D. Sí, ya sé que es Dieguito. ¿Qué hace Diego? ¡Ay, mira vos! Apretalo. Apretalo. Bochazo del arquero para arriba. Saque de arco para el Portín. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ariel Fede Paciencia Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, mi lobo! No Eso te digo, la madre. le deben el partido al arquero Sin sí, no más. Un niño de otro día, la alcanza la pelota Al arquero de Atlas Muy tranquilamente Sí, bien. Con su brazo. Bien. bien, dale, dale ahora, dale ahora. ¡Dale ahora! Ay. ¡Qué bien! Sí, mano arriba. Falta y tiro libre para Atlas. Partido complicado. Sí. Sí, son las características extrañas de, de extrañas, yo en buen sentido, ¿no? de, de Atlas porque no es, no es común en el futsal ver gente que te contraataque con velocidad y con dominio de pelota y con efectividad. Es, el, es la de ella. Eh, Y después me gusta la calidad, la, la verdad, tapó todo. Todo lo que había para tapar lo tapó. Justo de mí, fue. Fue <ríe> correte. ¡Salile, salile! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, fe! ¡Dale, fe! ¡Dale, fe! ¡Ay! Mira vos. Corner. Movidito el partido. el otro juez, por hablar con el banco de Vélez. A ver muchachos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, el segundo. El arquero con el... el arquero, ¡Fuerte, loco! Sigue diciéndote lo mismo, le debe el partido el artero. Así nomás. Dale, dale, no dale otra, dale otra, dale otra. No sé cuántas más vas a hacer bien Están armando el juego desde atrás, buscando la vuelta, asegurando la pelota, fundamental. Tiene que aprovechar este momento de Atlas. Faltan 10 minutos. 30. Falta un montón. Un montón, en faltas van, dos faltas para Vélez una falta para Atlas. Es un partido ¿no? En falta yo pido, yo pido que el cartel se vea un poco mejor porque no veo nada. Se viene Fede, el remate de Fede y, sí, y la defensa, pega la defensa y se va al lateral. Sí, la cancha la cancha está inclinada por Vélez. Vamos Vélez, vamos, desde bomba. Hoy, Ay. Desde hoy la cancha está inclinada. El el del pelotazo del... por arriba del travesaño. Que pero bueno. Trae, hay, que, hay que encontrar la vuelta del arquero. Sí Ariel, sí, Ariel, sí, Ariel, sí, Ariel. Ahí está, ahí está. El arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, carajo! Lo hizo Ariel. ¡Dos a uno ahora! ¡Dale! Dale, Vélez, dale. dale. <risa> vamos, vamos. Sub, subilo, subilo. Subilo, subilo. Listo. Bien, bien, bien, bien. bien. No, culpa, no. Lo tiene que pulsar, eh. Le haga esa falta. Pero libre para Pero Atlas, el sí, falta. El 10 lo, lo fue a buscar al jugador de Vélez y sin pelota y lo, y lo, y lo, y lo tiró. No vio eso, José. Pues. ¡Vamos, vamos! Este, ahora, violista, ahora, me, no, venca, este. ahora me gusta. Ahora me gusta. Nueve minutos. Diez minutos clavado. Arriba. Sí. ¿Sabes que sí? ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¿Sabes que sí? ¡Sabes que sí! ¡Sabes que, sí? que sí! ¡Ay! ¡Mira, oh! El remate de Fede que pega en la defensa. De Atlas. De vuelta lo mismo. Atrás, que la pelota. Observación de la defensa contraria. A ver qué huecos ofrece. Ahí está, puede ¡Bora! ser. mira vos. Mira vos. Bien. bien. bien. bien. Muy bien, vamos, bien. vamos, vamos, vamos. ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Para Vélez! ¡Pide tiempo, Atlas! ¡Pide tiempo, Atlas! Y allá en Úrligan falta 1 minuto 33 segundos. Gol de Newells. Gana Newells 3 a 1. Y lo echaron a Ario también. ¿Lo echaron a Ario? Bueno. Sí, bueno. Así que gana Newells allá 3 a 1. Ahí lo vemos a los chicos de Vélez, suponemos nosotros, ciertamente, con el ánimo renovado, muy buen gol, muy buena factura, ese tipo de gol, de, a contrario de lo que hizo Atlas, un, un gol con jugada preparada, con jugada armada desde atrás, de tenencia de pelota, desde la mitad de la cancha fueron avanzando, buscaron los huecos de la defensa del rival y pudieron, en esta ocasión, tener suerte de que... Por fin, el arquero no tuvo la efectividad que tuvo toda la noche el arquero de Atlas. ¿no? La verdad que es espectacular. Así que le encontraron el huequito y pudo descontar el local. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Le reiteramos el partido para los que recién se enganchan. Estamos en el segundo tiempo transmitido desde la Malfitani. Está jugando Vélez Arfi. Con el Club Atlas gana Atlas 2 a 1. Fecha número 12. ¿Cuánta? En la fecha número 12 del futsal de la AFA. De la B, un gusto siempre estar acá en el Amarquitani. El agradecimiento de siempre. Este, a toda la comisión de futsal de Vélez a toda la gente de Vélez que me entra acá de la, todo el personal de, de seguridad maestranza, deportistas hinchas y hermanos tratan de primera nos sentimos como en casa algo soñado para nosotros que somos un medio independiente somos un medio de la localidad de Hurlingham obviamente se llama la hora de Hurlingham Deportes y aquí está, acá nos ve transmitiendo a Vélez a Fid, siguiendo a Vélez bueno, no. se viene Vélez, a ver Lateral para ellos Seguimos sí, a Vélez en la D Seguimos sí, al triángulo En la C se va atrás a la nada Así que lateral para Vélez En defensa, vamos Contá, contá si cosas, Viste que el deporte si Hay que llenar, hay que llenar con palabras Que así es, sí, decir, claro viene Vélez, Fede. Lo mismo, arrancamos de atrás, asegurando la pelota, buscando cuáles son la grieta, entre ellos logra cortar el juego. La la Vélez, la pelota se va afuera a mitad de cancha, pelota de Atlas. Ellos seguramente van a jugar hacia atrás. Vieron, soy Brujo. Vuelven de vuelta, la pelota bien se ha subido, fuera. bien subido, vale ese fútbol es el fútbol que ha hecho que realmente la cancha está inclinada este, a favor de los ataques de Vélez toda la noche esto ha sido así la, la tenencia de la pelota porcentaje alto para Vélez esa vamos fede vamos pero como decimos nosotros los goles no se merecen los goles se hacen Así que en eso Atlas, hasta ahora, es más efectivo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La recupera. Va ¡Apretalo, apretalo! ¡Ay! ¡Apretalo ahí, dale! ¡Bien! ¡Bien! Se le fue solo, se le fue solo. No, pero tú se le fue solo la pelota. es muy estricto con sus, con sus reglas, que se mantienen. En cuanto, nosotros ya hace bastante tiempo que no, no tenemos quejas con respecto a los ¡Ay, mira con el cielo! salvaje! ¡Ya que estoy salvaje otra vez con el arquero Atlas! tiene que hacerle un monumento! ¡Otra vez! ¡Qué impresionante el arquero el de Atlas! Quente de Atlas, invítelo con algo a este chico! Impresionante el arquero de Atlas. Se viene Brian ahora. Vuelve con paciencia la pelota para atrás. A la línea. Vamos con Brian. Ahora el remate de vuelta de Fede. Y Vélez lo tiene, lo tiene. La trinchera. No seas malo, viste. La gente, los vecinos de tu Atlas, cuando llega el arquero, felicito el Sí, no, no, terrible. La panadería no tiene que pagar el pan ni nada, viste. El remate, ¡Go! Por costado, ah, centímetros me Saca más brazos los brazos sí, Sabes que sí, sabes ah, que sí De ve ¿eh? Le hablo el bueno, me da <risa> ni no. un Ahora lo tenemos ¿Sabes, Sí, vele, sí, vele, sí, vele, Listo, listo, listo, bien ¿Ves? Atla va, subir, va las a las subir Atla va a subir Ay Eso no me sirve Tiene que hacerla de siempre Y saliendo Jugando no Pelota largo jugada. Pelota en largo A la nada ah. Que no se vaya Sácala Bien Ahora subilo Se recupera ahí. Ah, no. La pelota de Atlas, Nada Nada joder. Ah, joder. Tiro libre Para la visita Partido complicado, 2 a 1 ganan ellos. Onda, ¿eh? 2 a 1, faltan 5 minutos. ¡Ah, qué frío! Allá en Urlingan ganó News 4 a 1. ¡Oh! echaron a dos jugadores de Urlingan. Uh. Se pudrió todo. ¡Buah! Mira vos. Pegan el palo y también tenemos. Vamos, Vele, vamos, Vélez. A empatar, a empatar. ¿Qué pasa? Dale, ah, ¿Qué pasó? Pide tiempo, ah, porque pide tiempo. Pidió tiempo el chino, el técnico de Vélez. Así que nada. Agustín pregunta cuánto queda. Yo te digo, quedan cuatro minutos con 56 centavos. Agustín. <risas> 56 centavos. centavos al ¿no? Barrio ¿no? Usted, loco. Regálele, ¿qué es eso? Mándele dos pisos. Hay que compañera. felicitar. Y bueno, no, porque estamos con Belén ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Ah, no. olvídate. Que se consiga en un canal de televisión. Olvídate. Ahí vemos a los chicos de Vélez fin trabajando con el técnico. ¿Cómo le dijimos Vamos, Vélez, vamos. Faltan 4 minutos 56 segundos. Cuatro faltas tiene Vélez ahora y una sola tiene Atlas. El partido va. Yo no sé cómo no vos no ves va. la falta de acá, yo no veo nada. Chivo, te vas a tener que hacer lentes, loco. Tenés ¿A, la dónde, la pileta, a, dónde, ¿A dónde ves a la falta este? vos ahí? Porque el cartelito dice chiquitito ahí eh, las faltas. Yo, no sé, yo sé lo de los costados vos, pero no se sé, ve, yo no veo nada. Ahí sale Vélez de abajo, dale, la verdad. Dale, ahí. Sí, salió decisión, salirte de del área chica chicas jugando la pelota armadita fe. con hace Vélez. Vamos Fede, vamos con hago Facu, vamos, vamos, vamos. Ahí. Sí, sí, se queda lejos ahí. Acá nos pregunta Anabela, ¿cómo salió la tercera de Vélez? Perdió 3 a 2. Anabela, ¿escuchaste? Perdió 3 a 2. Sí, a ver. El remate uh, de vuelta que pasa por al lado del palo se salva Atlas vamos bien bien Facu falta falta, falta, falta pelota para Vélez faltan 3 minutos 20 de nada Navela. Él de vuelta Ahí. arrancando se va hacia no la agarró justito, la pelota está bien en discusión, se va afuera, sin pelearse tranqui, tranqui. que sí Ahí. se vienen ellos se vienen ellos con el remate la pelota que pasa por toda el área ¿Viste? se sabe, vuelve ¿Viste? a salvar el cinco. vélez el 5 estaba en, estaba en la posición llegó tarde si no es la jugada de ellos es no no sé la personal la Uno. complicadísimo el partido para vélez Final, vamos que se puede, vamos tiene que se que puede. A esto, acá. Por atrás, tener la pelota acá. de acá, la jugamos. Sí, sí, sí, dale, sí, sí, sí, Fede. Dale, sí, sí, dale, dale. dale pega el palo, mira, la lo la, la agarró, pero... No lo puedo creer, no lo puedo Impresionante, creer. La no, no, no fue el arquero, fue el palio. Está bien, pero ¿Sí? el tipo se, se, se viene lejos y el arquero con la cara. Listo, quedó knockout. No se levanta más. Va a ser un poquito de tiempo. No, no, no, le pegó un pelotazo. No, obvio. Que que sí, más bien y con el frío que hace que da. Dijo un amigo mío, no aguantate vos y pelotazo no va a ganar el frío vamos vamos vamos vamos vele vamos pero el partido de triangulito se definió en el segundo tiempo se digamos. definió o sea, el... al final, al final. Al, a los seis, faltando a seis minutos por eso me imaginé porque durante todo el primer tiempo ellos se la bancaron bastante bien por lo que por lo que uno veía el resultado y lo que conoce de cómo juega el triangulito ¿no? Así que las definiciones de los otros fueron su final. Claro que era. La verdad que sí. Se pasó. Lateral para Vélez. Faltan dos minutos. Qué lindo que es el futsal, cómo se sufre. Vamos. Bien. Buena pelota. Vuelta, hay que moverse, hay que moverse. Allá la punta. Facu. Acá no hay nadie. Cantón, marcadísimo. Dale, pues te van a apretar. Metete, metete. Ahí. Hay que volver, hay que volver. Se vienen ellos. Que chica, que chica, que chica, que chica, Dios mío. A ver, este lo que ellos Tiro mia. libre, tiro libre para Atlas. Me gusta una contra acá, ¿eh? Me gusta una contra acá. tuyo. Sucio. Pelotazo. Nada, nada. Lateral. Minuto 25. Juegan ellos. Más, más, hay que, hay que sin porque... falta, sin Tienes. falta. Dale. Alejo falta. Sí. Sí, sí, Tiro libre, es falta del 9. Está 14, estaba pegado a la jugada del Casi, casi que venía corriendo a la parte de la jugada del Empatar, vamos. Ahí. Vamos, vamos, Mati. Vuelve, ahí está. Pelota arriba 26 segundos A ver si se puede Y es la, la marca de Atlas 19 ¿Está bien? Se cortó No lo no veo, no veo Pará, pará, pará, pará, pará, pará. Se vuelve loca. Y claro, está bien. En eso tiene razón, digamos. Sí, sí, sí, Más obvio. segundos. Obvio. 20 segundos, 19. 19 segundos y medio para terminar el partido. Vamos que lo podemos empatar, dale. Sí, ¿no? Pero bueno, hay que empatar. Vamos a verle, vamos a verle en estos 20 segundos. Vele, vamos. Matías. Alejo. Bien ellos, ¿eh? Fíjate el palo y se va. Ese palo lo ha visto. ¿no? Dale, <ríe> dale. Soporte. La saca de fuera. Tres. Tres segundos. Gran partido de Atlas, ¿eh? 3 segundos, 7 para Atlas. Por eso, ¡Ganó Atlas! ¡Ganó Atlas! Lo viste por la hora de Burlingame, ganó Atlas, 2-1. Muchas gracias a todos los que nos vieron. A nosotros es un placer haber estado acá. Una transmisión más junto a Vélez Futsal. Uh -huh. Buen partido de Atlas, donde hizo los dos goles, se mantuvo atrás. La respuesta, ¿por qué ganó Atlas? Por el arquero que tienen. Claramente el arquero de Atlas fue la figura del partido. Vélez intentó, intentó, intentó hasta que, bueno, también ir, ir, ir, hace que dejes el arco solo, ¿no? Y bueno, pero bueno. Está bien, el futsal, el futsal es así, es un juego muy dinámico de mucha velocidad. En esta ocasión, mi visión es que Atlas tuvo una característica no muy vista en el futsal que es contraataque de alta velocidad claro. con efectividad. En los dos goles que hicieron yo pensé que el primero que llevaba la pelota le iba a perder Porque iba muy rápido Y pensé que dije, se estampa, sigue de largo Sin embargo el tipo tuvo la habilidad, sobre todo en el segundo, de abrir la pelota Sobre la izquierda, el que venía fue efectivo e hizo los goles Los goles no se merecen, los goles hay que hacerlos si se hacen La verdad es que Vélez inclinó la cancha y atacó toda la noche Y tuvo la tenencia vale. de la pelota Pero faltó la definición que hace que luego los que feste, festejen sean la visita. Que festejen bien la visita. Como yo le digo a la gente de Atlas, medio en broma, medio en serio, cuando el arquero va al el barrio de este, regálele pizza, empanada, llámelo a la casa, ferecítenlo, porque el tipo por lo menos salió cinco goles, por lo menos. Así que bueno, esa es la visión nuestra. Pérez intentó, no pudo, pero bueno. Una nueva transmisión acá acompañando a Vélez Futsal. Que ande todo muy bien. Nos vemos el próximo, la próxima, el próximo fin no de vean, semana cuando no, cuando en sea. alguna cancha de, a, de acá vaya. de Gran Buenos Aires. Ya si sea Futsal o Jambol o que Que ande todo muy bien. Muchas gracias, en serio.